Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y estamos en el módulo número 2 del curso gratuito Quiero emprender, ¿por dónde empiezo? Seguro que esa es la pregunta que tú te estás haciendo si estás dando tus primeros pasos como emprendedor o si estás pensando en dejar tu trabajo y montar un negocio digital. En este curso voy a compartir contigo toda mi experiencia como emprendedora. Es el curso que a mí me hubiese gustado ver cuando comenzaba a dar mis primeros pasos y realmente no sabía qué hacer, no sabía cómo empezar, no sabía si lo estaba haciendo bien si lo estaba haciendo mal no tenía ni idea de emprendimiento y fui aprendiendo evidentemente a lo largo de este camino con mis aciertos y también con mis errores y ahora he compilado toda mi experiencia y le he transformado en este curso gratuito para ayudarte a ti para que tu camino sea mucho más sencillo sea mucho más fácil para que tengas el camino mucho más allanado. Así que te voy a contar aquí cómo crear un negocio digital totalmente desde cero y también con una inversión de cero euros porque así lo hice yo. Comencé con las herramientas que tenía y fui avanzando a medida que mi negocio iba creciendo y que iba captando nuevos clientes y que iba definiendo mi propuesta. En este módulo número 2 lo que vamos a ver es cómo definir precisamente esa, pre esa propuesta de valor, cómo crear una propuesta de valor ganadora, una propuesta que haga que destaques y que los clientes quieran trabajar contigo. Pero antes de avanzar y de ver esto, te invito a que si todavía no lo has hecho, vayas a ver el primer módulo de este curso. Es importante que sigas el paso a paso y que sigas el camino de este curso porque está pensado estratégicamente y organizado de forma tal para que vayas avanzando y creando una buena base sólida de tu negocio. Así que por aquí arriba te voy a dejar una tarjetita que va a salir por aquí o por aquí en donde vas a tener el primer vídeo que te invito a verlo si aún no lo has hecho. Si ya lo has hecho, pues sigamos con este vídeo en donde vamos a hablar acerca de la propuesta de valor de tu negocio. Pero antes de empezar a hablar de ello te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad. Quiero que no te pierdas ninguno de los vídeos que publico cada semana, así que activa las notificaciones. Tienes la campanita por aquí abajo para que cada vez que yo publique un vídeo te llegue a ti un aviso y no te lo pierdas. Ahora sí, dicho esto, comencemos a hablar de la propuesta de valor para crear un negocio digital de éxito. Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de la propuesta de valor de un negocio de éxito. Es normal que si estás comenzando a dar tus primeros pasos como emprendedor, quizás todavía no tengas bien en claro, de hecho, ni siquiera en qué vas a emprender, a qué te vas a dedicar, qué es lo que quieres hacer. ¿Sabes cuál es el estilo de vida que quieres seguir? que es el del mundo del emprendimiento? ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres tener más tiempo libre? ¿Quieres dedicarle más tiempo quizás a tu familia, al ocio o a lo que sea? ¿Y sabes qué? El camino del emprendimiento es lo que te va a llevar a conseguir todo eso que tú deseas, pero realmente todavía no has elegido en qué vas a emprender. En este punto lo que te puedo recomendar es que te centres en aquello en lo que eres bueno, en las habilidades que tienen y sobre todo en lo que te apasiona. Emprende en algo que realmente te guste. Yo la pregunta que me hice cuando fui a emprender fue si no me pagasen por esto, ¿lo haría de todas formas? ¿Me gustaría hacer esto aunque nadie me pagase por hacer tal cosa? Y evidentemente al principio lo que me sucedió fue que creía que sí, porque Birli nació como un negocio de corrección de textos, pero luego me di cuenta que realmente era algo que no disfrutaba, algo que me gustaba hacer, pero esporádicamente que me gustaba hacer incluso como hobby, pero no para vivir de ello. Por eso di un, un vuelco y me dediqué a la gestión de redes sociales, que es lo que hago hoy en día y lo que llevo haciendo desde hace más de dos años y que realmente me encanta y me apasiona y por lo que me levanto ilusionada, contenta, feliz, con ganas de hacer crecer mi negocio, de mejorar los negocios de mis clientes, de ayudar a más y más personas. Y eso es lo que me encantaría que tú también logres. Así que... Si todavía no tienes definido de qué va a ir tu negocio, piensa en ello. Esto es lo más importante, que te detengas a pensar en qué soy bueno, cuáles son las habilidades que tengo y sobre todo qué es lo que me apasiona. Porque quizás tengas habilidades para hacer X cosa, pero esa X cosa no sea lo que más feliz te haga. Así que siempre podemos reinventarnos, darle una vuelta y eh, emprender en algo que realmente nos haga feliz y que nos guste, que nos haga sonreír. Si tú ya tienes claro en qué vas a emprender, fenomenal. Vamos a avanzar con la propuesta de valor. La propuesta de valor es eh, aquello que nosotros vamos a ofrecer al mercado. Y para ello lo que tenemos que hacer es analizar, validar y crear. El primero de los pasos es analizar a la competencia, analizar qué es lo que hay. ¿Qué están ofreciendo otras personas de este producto o este servicio que yo voy a, voy a brindar o voy a crear? ¿sí? Tenemos que analizar qué es lo que hay ya en el mercado y qué es lo que le gusta al público de eso que hay en el mercado y qué es lo que le falta a eso que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos al mercado con la misma propuesta que otras empresas, evidentemente no vamos a tener forma de destacar. Tenemos que llegar con una propuesta distinta, con algo que haga que nosotros destaquemos del resto. Por eso es tan importante que primero hagamos este análisis de lo que ya hay en el mercado. Cuando yo eh, comencé a emprender como community manager, me dediqué a mirar cuáles eran aquellos sectores que todavía no estaban atendidos y para los que no había una propuesta de valor. Por lo tanto, me especialicé en un sector en concreto porque sentía que eso podía hacer que yo me diferenciara y que ese sector en concreto, que era el sector legal, me viese distinta. Y evidentemente eso fue lo que sucedió. Cuando yo llamaba a abogados y les comentaba acerca de mi propuesta de valor, ellos me agradecían porque no había personas que se habían interesado anteriormente en crear una propuesta específica para ellos. Por lo tanto, ellos me agradecían y querían trabajar conmigo porque se sentían halagados de que yo me haya tomado ese trabajo de crear una propuesta adaptada a lo que ellos estaban necesitando y para la que además había hecho una investigación. No se trata simplemente de decir, bueno, mi propuesta es para tal persona, sino de realmente conocer a ese público en concreto al que nos vamos a dirigir. Entonces, por eso es tan importante que primero, el primer paso sea el de análisis, que te sientes, que busques qué empresas hay en el sector, qué es lo que están ofreciendo, qué es lo que falta, qué es lo que tú podrías agregar, qué es lo que a ti te haría distinto, qué es lo que necesitan esas personas, habla con esas personas, habla con tu perfil de cliente ideal para poder, Saber qué es lo que realmente están necesitando, qué es lo que están echando en falta y en función de ello poder crear esa propuesta de valor. El segundo paso evidentemente es el de validar si realmente hay interés, si realmente eso que tú estás buscando, eh, eso que tú estás creando en realidad es de interés. Porque yo puedo pensar, por ejemplo, que mi servicio de community manager especializado en el sector legal puede ser relevante, pero si realmente no hay abogados que consideren que es importante tener un community manager especializado en el sector legal, no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, tenemos que validar en esta fase, lo que tenemos que hacer además de este estudio es validar si realmente hay demanda, si hay mercado, si hay personas interesadas. <coughs> Perdón. Entonces, una vez que sepas si realmente hay, hay demanda, hay interés, has validado esa necesidad, es sí momento de crear y comenzar a difundir esa propuesta de valor. Es momento de decir, bueno, esta va a ser mi propuesta, esto es lo que yo voy a ofrecer, por esto es totalmente distinto. Tú eres la persona que mejor conoce, tu negocio, tu cliente, lo que estás ofreciendo, los beneficios que eso, que eso implica. No te centres solamente en las cuestiones técnicas, sino céntrate en lo que tu cliente está buscando, en el beneficio que para tu cliente va a suponer el hecho de tener eso que tú ofreces, ese producto o ese servicio y en función de todo ello crea esa propuesta de valor y comienza a difundirla a través de tus redes sociales, de tu página web, a través de llamadas de venta cuando realices llamadas, llamadas de venta es importante que tú comuniques de forma eficaz esa propuesta de valor para ello también te recomiendo un curso gratuito que tengo también aquí dentro de YouTube que es el curso de ventas en donde te explico cómo vender esa propuesta de valor. Porque no se trata solamente de crear una propuesta ganadora y ya está, sino de realmente saber transmitir el valor, valga la redundancia, de esa propuesta. Así que por eso te invito a que también vayas a ver este, este vídeo en el que te explico cómo, cómo realmente vender esa, esa propuesta. Tú eres, como te dije anteriormente, la persona que más conoce su negocio y la que mejor va a saber vender esa propuesta de valor. Para ello, como también te he comentado, tienes que conocer bien a tu cliente, saber bien cuáles son esos puntos de dolor. Cuando digo puntos de dolor a lo que me refiero es al problema real que tiene un cliente. Yo, por ejemplo, podría decirle a mis clientes que lo que les vendo es el servicio de gestión de redes sociales y que con eso van a tener redes sociales profesionales, bonitas, gestionadas por un community manager. Pero quizás mis clientes no están buscando eso. Mis clientes lo que están buscando es liberarse de una cuestión técnica porque no tienen eh, conocimientos de marketing. O tal vez sí que los tienen, pero lo que no tienen es tiempo y no quieren estar invirtiendo tiempo en las redes sociales cuando ellos en realidad son fundamentales en otras áreas de su negocio o cuando están renunciando al tiempo con su familia por estar pendiente de si publico o no publico, si subo la historia o no subo la historia. Por lo tanto, yo en lo que me tengo que centrar es no en la cantidad de publicaciones que te voy a hacer en Instagram, en Facebook, en Twitter o en la red que sea, sino en lo que realmente está buscando mi cliente, el tiempo para su familia. El liberarse de una cuestión y un área que realmente no domina y que no le interesa. En ello es en donde yo me centro. Y eso es lo mismo que tú tienes que hacer con tu propuesta de valor. Una vez que tengas definida esa propuesta de valor, tienes que saber comunicarla. Tienes que saber contarle a tu audiencia, a tu cliente ideal, qué es lo que le estás ofreciendo. Escuchando, evidentemente, lo que él o esa persona está necesitando. Así que por eso es tan importante y este punto quiero que sepas que puede llevarte un tiempo. Es importante que crees una primera propuesta de valor, que te animes a salir al mercado, que te animes a comunicarla, que comiences a captar a primeros clientes, a realizar acciones de venta y que en función del feedback que vas obteniendo con tus primeros clientes puedas ir dándole vueltas a esta propuesta de valor. Te digo la verdad, mi propuesta de valor ha cambiado cinco veces a lo largo de este camino, sino más. Realmente, a medida que voy trabajando con nuevos clientes, voy afinando esa propuesta de valor porque cada vez puedo ir aportando más, más y más. Entonces, a medida que tu negocio vaya evolucionando, tu propuesta también irá evolucionando contigo y esto es importante y es fundamental y además le aporta también más valor a tu cliente. Yo hoy en día, además... De todo lo que le puedo agregar a mi propuesta, también estoy agregando mi experiencia, que también es parte de mi propuesta de, de valor y por lo tanto, trabajar conmigo tiene un valor X que no es el mismo que tenía cuando comencé. Todo ello forma parte de tu propuesta de valor espero que este vídeo te haya servido que te haya quedado claro cómo crear esta propuesta de valor por dónde empezar espero que te animes a dar este primer paso y comenzar a crear esa propuesta de, de valor y lanzarla al mercado porque no se trata solamente de decir bueno voy a tomarme un año para crear esa propuesta no Crea una propuesta, por más básica que sea, busca un punto diferenciador y lánzate al mercado. Si no te lanzas y no pruebas y no comienzas a trabajar con clientes y a obtener feedback, nunca vas a terminar de definir esa propuesta de valor y vas a comenzar a generar un negocio de éxito. Así que es momento de que veas este vídeo, te tomes tres días, una semana como máximo, crees esa propuesta de valor, hagas ese análisis llames a potenciales clientes, les preguntes acerca de sus problemas, eh, busques tu punto de diferenciador, busques lo que te hace a ti distinto y lánzate, comienza a comunicar esa, esa propuesta de valor, a recibir feedback, a ver qué te dicen otros, qué te cuentan tus clientes que necesitan y comienza a rodar, a rodar, a rodar y ve mejorando esa propuesta sobre la marcha. Quiero que pases a la acción, no te detengas, realmente es muy, muy importante que tomemos acción y que no nos detengamos porque si no, entramos en una ola, en una espiral en donde no salimos nunca y no avanzamos nunca así que espero que te animes y que este vídeo te haya impulsado para hacerlo ya sabes que si tienes alguna duda, si me quieres preguntar algo si me quieres comentar algo, eh, si te sientes bloqueado o lo que sea me puedes dejar un comentario y estaré encantada de ayudarte incluso de crear contenidos para poder eh, ayudarte a salir de esa duda o de ese bloqueo te leo en los comentarios, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana, me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad. Te mando un beso enorme, suscríbete, así nos vemos en el módulo número 3 la próxima semana. Chao, chao.